Asistimos a la quinta edición de Art Marbella, donde vamos a ver muchísimos stands con diferentes galeristas y artistas. Vamos a encontrar un poco de todo, porque aquí es eh, lo importante es ver toda esa variedad. ¿no? Artistas incluso que vienen pues, de, desde muy lejos y otros bueno, más cercano. Incluso una nueva galería iraní que va a estar en Marbella pero da aquí la primicia en este Palacio de Congreso de Marbella. También está representado el Ayuntamiento, con obras de un artista, un fotógrafo, también de Marbella. Bueno, todo es interesantísimo, así que podéis venir a visitarlo hasta el día 3 de agosto. ...año más, estamos ahora en la quinta edición de Bella ...en el Palacio de Ferias y Congreso... Y bueno pues hay muchísimos, están muy interesante, hemos parado en uno también por amistad con los profesionales que llevamos desde aquí en Marbella pues hablando con este sector del arte y ahora muy interesante porque por primera vez en Marbella vamos a tener una galería iraní, mejor que nos lo cuente la profesional y conozcamos a la galerista de arte contemporáneo. Hola, buenas tardes. La galerista es Cholet Abgari eh, abre un espacio nuevo en Marbella eh, lo que es a partir del 31 de, de julio, que en un principio se va a ir por las tardes. Eh, ...donde está el Pirulí, al lado de un negocio muy conocido, Gastón y Daniela... ...pues eh, va a presentar una primera exposición... ...que está basada en arte contemporáneo iraní... ...artistas, seis artistas eh, iraníes... ...tenemos aquí en la feria uno de los artistas más importantes que representa... Ella los ha traído eh, precisamente de allí, con toda la problemática que hay, pero trabaja en lo que es arte contemporáneo desde hace 15 años, trabajando con empresas tan importantes y reconocidas como Christie, Sotheby's y eh, arte contemporáneo a nivel internacional. Ha querido, como buena iraní y como defensora del arte y de su país, ha querido traer esta exposición y va a ser su carta de presentación dentro de un nuevo espacio dedicado al mundo del arte en Marbella. Y ahora sí le quieres hacer preguntas. Y yo traduzco porque ella es la cavia. ¿Por qué ha elegido Marbella para poner su galería? Why you have chosen Marbella for? This? First of all, I decided to live in Marbella. I love Marbella. I think it's one of the nicest cities, and if every, anyone can afford to live in Marbella, es fantastic. And then, because I always love the arts, and uh, I see a lot of potential here in Marbella, and uh, I decided to do it in the beginning. So many people, I had so, so much comment that people, they said, no, Marbella is not very arty. Let's not talk about art in Marbella, but by participating in Marbella Art Fair, I found it that, no, Marbella, actually Marbella people, they love art and uh, it's a good market. So I decided to make a platform for the artists to be able to represent their works here and to hacer una exhibición aquí para ellos, de manera correcta, no solo una sala de conferencia para vender obras, sino como una exhibición cultural educativa aquí en Marbella. Bueno, resumiendo, ella vino a vivir a Marbella, ella es también coleccionista de arte, eh, ella en un principio, bueno, lleva mucha experiencia en todo el mundo del arte, y le, le quitaban la idea de eh, abrir una galería pero como tiene ese bagaje, esa, esa experiencia profesional, ella le encanta vivir en Marbella, ella ha tenido ya la experiencia de participar el año pasado en la Feria de Arte y ella ha visto un potencial dentro del arte que trabaja que... Eh, ...quiere lo que es aportar, presentar sus eh, artistas, el arte que ella le gusta... ...y dar un espacio, ya no solamente a nivel de galerista... ...sino dar un espacio cultural para promover... ...ella dentro de su bagaje como profesional también cree en lo que es ser... ...un apoyo social para eh, que los artistas tengan un sitio donde exponerse... ...entonces eh, está muy motivada, eh, tiene mucha experiencia dentro de este campo... Y al final eh, ella por la experiencia y por vivir aquí, porque le encanta Marbella, decidió abrir su propio espacio para seguir desarrollando su actividad profesional. Pues enhorabuena y nos vemos mañana, nos vemos pronto okay. para conocer sí. algo más. Sí. Sí. Sí, sí. Para conocer sí, el espacio Thank que son seis artistas, 14 obras, son diferentes artistas, hay mujeres artistas, diferentes trabajos, diferentes medios de todo. La exhibición contiene every different medium and everything. Mañana veréis que son diferentes eh, artistas y obras. Hay escultura, hay instalación de vídeo, hay lo que es eh, con fibra de vidrio, de vidrio hechas algunas piezas con metal y pintura, eh, eh, óleo y acrílico. Es una muy bonita selección del arte contemporáneo de eh, artistas desde eh, 40 a 86 eh, años. Una gran variedad. Muchas gracias, enhorabuena. Thank you. Bye bye. .con don Germán Borrayero, director de este museo que tenemos en Marbella tan bonito y que mueve tanto ¿eh? y tantos artistas. Ellos, el ayuntamiento también expone, tiene su stand propio y bueno, que es muy interesante porque era una fotografía de algunos de caras conocidas, ¿no? Otra no tantas, pero que me gustaría que me lo definiera. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Mira, se trata de una exposición que de la asociación de culturas hicimos en el Museo de Grabado este año con un gran éxito. ...porque es un proyecto que lleva ya muchos años... ...por un fotógrafo de aquí, que es Jesús Chacón... ...fotógrafo y artista... ...y el proyecto era fotografiar la ciudad... ...pero no a través de sus vistas, que es lo habitual... ...sino a través de su gente... ...y en este caso hay personas muy conocidas... ...y personas menos conocidas... ...porque en Marbella tenemos, como todo el mundo sabe... ...pues conocidos actores, diseñadores, estrellas Michelin, etcétera... ¿no? ...algunos de ellos están aquí representados ...la figura de David Delfín... ...que además fue... Eh, digamos, ...la fotografía que se eligió para, para anunciar... ...la exposición del Museo del Grabado... ...y luego todo el resto son eh, personas que se dedican... ...a la cultura o al deporte, en nuestra ciudad... ¿no? ...y eh, sobre todo la mirada de Jesús Chacón... ...que fue una mirada... ...que mm, internaliza mucho... ...en lo que es el personaje fotografiado... ...y que están todos fotografiados... ...exactamente de la misma manera, ¿no?... ...quiero decir, el mismo tipo de iluminación... ...mismo tipo de cámara, mismo tipo de todo. se no ha utilizado que... Photoshop, no utilizado...? Nada, nada, nada. que Nada, quizás alguna cosa... ...de retoque fotográfico... ...pero los, los protagonistas están eh, definidos a natural, ¿no?... ...Más Chacón es un fotógrafo... ...con una gran trayectoria en la ciudad... ...y nosotros pensado de la Asociación de Cultura que eh, aquellas exposiciones que han tenido una cierta proyección en, en Marbella, sobre todo si están vinculadas con personas de aquí, sea la imagen de la ciudad, la imagen de Marbella en el stand. ¿no? En este caso, mirado en la ciudad, Jesús Chacón, es la imagen de en esta feria del Ayuntamiento de Marbella de la Alegación de Cultura. ¿no? ¿Qué te parece si nos acompaña a dar un recorrido por estas fotografías? Bien, creo que está mejor, te mejor con, me el, algunas, ¿sí? con el autor. el autor Bueno, Jesús Chacón, qué gran artista, qué exposición más bonita has creado y que nos encantaría también que me la defina, cómo ha sido este trabajo y por las que has elegido, porque tiene muchas más, pero has elegido una serie tuya que ya me gustaría que me la define. Bueno, para, este, para venir aquí a la feria lo que hemos decidido traer al final es miradas de una ciudad. Miradas de una ciudad ha sido un proyecto que, que llevamos siete años, empezó hace siete años, que era retratar, o no, retratar una ciudad a través de su gente, no intentar retratar una ciudad y no, no darle peso a la ciudad como siempre se suele dar, sino a través a, pues, a nosotros, no, a la, a la gente que, que vive en ella. Y en, ese, y en esa vez hice, decidí retratar Marbella, al final se retrató a Marbella y decidí retratar, retratar el mundo del arte, de la cultura y del deporte. Todos los fotografiados son, son artistas o deportistas, ¿no? son gente del, del mundo de la cultura. Y bueno, eso al final yo creo que era lo, era lo más coherente, traer aquí a la feria, ¿no? una feria de arte en la que, bueno, yo he fotografiado a la mayoría de la gente que está haciendo cosas interesantes en Marbella, ¿no?, ...creo que era el punto donde se podía enseñar a todos ellos... ...porque ya no es solo mi trabajo, ¿no?... ...que la gente vea qué, quién hay detrás de todas esas miradas... ...porque hay gente muy interesante... ...y trabajos muy buenos, que, eh, que los recomiendo... ...que miren detrás de las miradas... ...y que, que investiguen un poquito... ...para quien no los conoce. ¿Cuál ha sido más complicado de fotografiar? Bueno, a lo mejor complicado por agendas... ...muchas veces ha, ha podido ser más complicado alguno por agenda... ¿no? ...a lo mejor Pepón Nieto o David Delfín fueron, ...fueron complicados por agenda... Pero, al fin, ...pero a la hora de fotografiarlo ninguno de ellos, ¿no? Todo ha sido muy muy amigable, todo al final todos hemos estado en el mismo sitio, tenemos muchos nezos de unión y la gente se ha volcado por el proyecto, o sea, que no, no ha, sido ha sido nada nada no nada Ha sido difícil. la reacción cuando se han visto, porque tú lo habrás visto las caras, nosotros no. Bueno, a mí no me dicen mucho, ¿no? Porque al final también son fotos que no, yo también he trabajado en otros otro sectores de la fotografía, ¿no? Y no son y no son fotografías que, que al final pues muestren una belleza estándar, ¿no? Son retratos muy, en muchas ocasiones que son duros y son, no, son el, el, no es el típico retrato que el fotografiado se va a reconocer muy bien, ¿no? Es el, el, el retrato que a lo mejor ve ven los otros, los amigos, la, cualquier espectador que va a ver un retrato con, con, con fuerza, pero el fotografiado se va a ver con igual no se reconoce tanto. Pero a mí no me han dicho nada, ¿eh? pero yo sé, sé lo que hago y sé que ese tipo de retratos no son fáciles de digerir. Muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo tan excelente. ¿as? Muchísimas gracias a vosotros por, por, por estar aquí. Hablamos ahora con Silvia Martínez pero ella está en representación del artista que es Pedro Rodríguez, he dicho bien, Pepe. Pepe Rodríguez, perdón, y bueno que me ha llamado mucho la atención porque Espejito, Espejito, ¿quién es la más guapa? Cuéntale un poquito la historia. Yeah. Pues sí, mire, el artista es Pepe Rodríguez, venimos de la mano del pabellón 4, una galería de, Ar de Argentina, de Buenos Aires, y tenemos aquí dos colecciones del autor, una de ellas es los siete pecados capitales con las siete virtudes del cielo. Entonces en este de aquí podemos ver lo que es la envidia y el amor. ...por supuesto la envidia representada por la bruja malvada... ...y el amor pues nos traduce Blancanieves... Eh, ...todas las obras de esta línea... ...tienen un motivo pixelado o boxelado... ...entonces por ejemplo tenemos estas dos de aquí... ...y si nos movemos ahí enfrente... ...tenemos también dos... ...todos siempre tienen un, un personaje de la cultura pop actual... ...y en este caso allí tenemos a Homer Simpson... ...que representa la glotonería... ...y la abstinencia representada por su fiel ayudante de Salta Claus. Es también una obra muy interesante, tenemos eh, todo el biselado de, del cuadro, es, eh, está todo como en 3D... ...con todos los personajes de los Simpsons, vamos, a cualquier amante de, de la cultura pop le tiene que gustar. Exactamente, y luego en el otro lado tenemos una obra que es muy interesante que me encantaría que vieran... ¿Vamos otra Vamos sí, a... Pero... aquí tenemos, siguiendo también en la línea de los siete pecados y las siete virtudes, una obra muy interesante. Está hecha del ego y... ...dependiendo de dónde se pongan... ...podrán ver una imagen u otra muy diferente... ...por un lado... ...tenemos al tío Gilito representando la avaricia... ...y por otro lado a su adorable sobrino... ...nuestro querido Pato Donald... ...representando la generosidad... ...es muy interesante verla... ...desde los dos puntos de vista... ...porque son imágenes... ...totalmente diferentes... ...dentro de una misma... ...aquí el elemento pixelado o boxelado... ...está en este Lego... ...que está todo hecho a cuadritos, pieza por pieza colocado. Pues nada, quiero decir a todo el mundo que venga a verlo... ...porque realmente es una gran obra, es una maravilla... ...y te damos la enhorabuena por llevar este espacio. Muchas Felicidades gracias. también al artista. Muchas, Muchas gracias. gracias.